Debido a que eso que pasa siempre en, en las relaciones de, de nuestro vecino más cercano, que es Haití, porque compartimos esta isla, eh, cuando las decisiones son del oeste para, para el este, o sea, cuando son decisiones que toma Haití en, en cuanto a algunas lesiones a, a la República Dominicana y a veces hasta eh, violaciones de comercio internacional violaciones de muchas eh, índoles, hasta político y social. Eh, eh, la, el, la esfera mundial no lo ve así, porque Víctor me dio una razón y me dio una razón y, y, y tiene todo la, tiene eso porque yo siempre he dicho que nunca compita con un niño, con un niño válido, una persona que le tenga algún de, un problema de que no sea que no tenga eh, que no que no compita eh, lea, eh, de manera eh, con iguales todos los atributos contigo en iguales condiciones eh, ni con una señora mayor porque tarde o temprano el público se va a del lado de, de la menú de la víctima o de la o la persona que esté en desventaja y en este caso yo creo que la desventaja la tenemos la República Dominicana y, y, y somos el, los malos de la película pero somos los que tenemos las desventajas, la desventaja porque somos los que um, prácticamente mantenemos la clase pobre la clase pobre de Haití, que puede comer un día por lo menos, se debe a nuestra cercanía con ellos, se debe a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque esas esa remesas, esos envíos que hacen eh, los viernes eh, de cuando, o los sábados en la tarde cuando cobran los emigrantes que tenemos trabajando en nuestra isla y los que andan por ahí también comercializando y los que andan también eh, pidiendo, mandan su remesa a, al, al, pueblo, al pueblo haitiano, que es la clase pobre. Porque quiero decir eso, porque su misma clase, claque, su claque poderosa, su claque rica, que es eh, reducida, es la que más lo, lo golpea y sin embargo los organismos internacionales no se hacen eco de eso. Solo si la República Dominicana toma una decisión, entonces no hacemos eco. Ya estamos la, en, la, en todas las paletas mundiales que nos tienen a nosotros eh, con eso y, ese, y, y, un, y un grupo de asociaciones, un grupo de dominicanos que residen en nuestro país con con esa eh, defensa férrea hacia la, la parte oeste, sin embargo nunca dicen nada cuando son ellos que toman medidas que ha, que pueden afectar la economía dominicana en el caso de a de, nivel de, del, del, del comercio que a, ya al, a punto de que se ha tratado de reorganizar el CONE y todo eso, la, la comercialización entre el gobierno de Haití y la República Dominicana ahora se, se destapan en esta semana de subir toda las eh, la tasas de exportaciones eh, hacia, la, a la República, hacia la hacia Haití desde la República Dominicana el CONED y los comerciantes están con el grito al cielo de que con esas eh, tasas no van a poder eh, competir ni van a poder hacer negocio con, con, con el vecino país si, el, si República Dominicana busca otro mercado que también lo necesitan como Haití de nuestros productos y, y todas las otras cosas el, eh, lo primero que saltaría al mundo ...es que la República Dominicana está matando de hambre a Haití... ...ese fue, ese fue ese, el segundo... Eh, eh, ...¿cómo se llama? Eh, ...gran... ...gran... Eh, ...exposición que haría esos, esos periódicos... ...que normalmente son de, de circulación mundial... ...que están, están esperando que la República Dominicana tome una decisión... ...para una vez exaltarla... ...sin embargo esto, no ellos no no hacen no se hacen eco porque eso, eso eh, están violando la integridad, la hegemonía de un país que es Haití, que es libre e independiente o sea, pero cuando nosotros tomamos una medida todo el mundo se mete y todo el mundo opina y todo el mundo dice y todo el mundo dice, nos manda raya de cómo lo tenemos que hacer con el vecino país de Haití. Nosotros pobres, nosotros pobres manteniendo pobres, nosotros pobres eh, aguantando todas las fuerzas, todas la, los lo que pueda hacer la claque poderosa haitiana que eh, en Haití hay una, una claque tan poderosa como muchos ricos en este país, igualito ah, es que se han hecho, eh, todo eso que han hecho ha sido en base a toda esa miseria y ese golpe de miseria que nosotros somos los que, si ellos comen un día, nosotros somos los responsables de que ellos por lo menos coman ese día, porque su gobierno su país no le importa un bledo, la nación haitiana, no le importa los habitantes, no le importa sus, sus, sus, sus, su, su gente, sus personas no le importa. Entonces, el gobierno y, la, y lo, el comercio tiene que eh, hacerse de sentir, buscar otro mercado y así eh, ponerlo, o compran o no compran, pero no tener no dar eh, su judice a cualquier cosa que diga o que haga el, el, esa clave poderosa haitiana, que es la minoría. Así es. Mira, en otro orden, serio, yo quiero referirme a que una vez más nuestro país, pues, como yo siempre he dicho, y tal vez lo soy muy reiterativo con esto, Vuelve a montar uno de esos espectáculos de muy mal gusto que nos convierte a nosotros en el circo más grande que tiene el mundo, que es la República Dominicana. Saben ustedes que hace un tiempo a esta parte se viene llevando a cabo una protesta con la intención de que se le devuelva el 30% de los fondos eh, de la AFP Depresión. a los trabajadores. Protesta esta que ha sido organizada por el diputado Botello y que se ha encargado de, de, de guiar ese grupo que sigue insistiendo para que estos fondos le sean devueltos, eh, un 30% de estos fondos les sean devueltos. En el día de ayer, pues yo creo que se pasaron de contento, incluyendo al diputado Botello, porque le entraron a pedrada a la, eh, al Congreso, ¿verdad? Eh, Rompiendo algunos vehículos y poniendo en peligro algunas de las vidas de los diputados. Por ejemplo, una, una diputada que salvó su vida peligrosamente, incluso pudo hasta impactar a uno de los empleados de la seguridad de la de que trabaja en el Congreso no, me estamos hablando de una gente que pertenece imagina, al Congreso que reitero un espectáculo de, de, de muy mal gusto en el día de ayer eh, dio una declaración del presidente de la Cámara Alfredo Pacheco eh, donde dijo que el próximo martes eh, ese diputado eh, que en varias ocasiones eh, así me lo dijo en estos términos se ha tragado al presidente del hemiciclo Dijo que llegó al final de él volver a hacer eso porque el próximo martes convocará a la Comisión de Disciplina para eh, eh, eh, amonestarlo. Vamos a ver qué va a pasar el próximo martes cuando se reúna la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados eh, con respecto a este diputado que asumo que es Botello quien lleva la, la, la voz cantante en esta protesta desde hace un tiempo para que se le devuelva el 30%. Este proyecto que ya fue aprobado por los por los diputados, ahora están exigiendo a los senadores para que lo desempolven y puedan eh, ratificar, verdad y decidir si se lo va a devolver o no el porcentaje que ellos exigen a los trabajadores. Yo creo que esto es una situación que, no, que dice mucho de nuestro país, o no dice mucho, sino viene a ratificar lo que yo... De manera personal me he mantenido diciendo en este programa de que nosotros somos el circo más grande que tiene el país. Porque yo no creo que esta manera eh, de este grupo que, que tendrá, tendrá derecho o no, pero no creo que es la vía más eh, idónea para protestar eh, y de que se le... Eh, obligar al, al Senado para que apruebe este proyecto que ya está depositado en la Cámara, en, en el Senado de la... A República. Yo creo que la vía más amigable es de buscar el consenso tal cual al final de la protesta o de la pedrada, eh, se llevó una comisión eh, de senadores, pues bajó, eh, se reunió con un grupo de ellos y, y le prometió de que ciertamente van a desempolvar el proyecto y van a ver qué tan viable es que se le pueda devolver o no. De hecho, la, los senadores que fueron parte de la comisión son senadores que están de acuerdo con que se le devuelva eh, el, el, ese porcentaje a los trabajadores, pero no es una decisión de ellos, es una decisión del Senado en conjunto que debe tomarla eh, de antemano esa decisión. Lo que nosotros condenamos es esa actitud de quienes esos, esos eh, trabajadores que protestaron, encabezados por ese diputado que se le pasó se pasó de contento pasó de, de manera que yo creo que es una situación que no se debe volver a repetir. ...en este país y mucho menos en el Congreso. Miren, vamos a una breve pausa, Sergio, para que Eduardo nos bueno, prepare los titulares... ...para ver eh, los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales... ...en el día de hoy, en los últimos minutos... El populismo tiene un límite, ¿oíste, Claro, El populismo tiene el populismo es un, un límite. Claro, sí sí. Y yo creo que llegaron al límite. Vamos a la sí. pausa y al regreso venimos con los titulares.